¿Qué? ¿Qué? tengo amor en la calle? ¡Oye, oh, yeah, yeah, yeah. oh, ¡Ya te fueron con el cuento! ¿Qué tengo amor en la calle? ¡No le parece no pare a nadie, ¡No le parece a nadie, ¡No le parece a Hasta ahora, compadre Sabe qué presión que persona mala Tiene que preciar Sabe que Lo que vengan a decir, que quieren verse amargada, quieren hacerse tu vida. Oye, mi vida, el abuelo de los guapachos. ni tan no? Mayo. La que quiere algo conmigo Por supuesto que lo acepta Y te da el La que quiere algo conmigo Por supuesto que lo acepta La gozo de la mi compuesto Y el tique en el mismo puesto, si te lo vienen diciendo, no le paremos. Me perdona que te diga tantas cosas, me perdona que te diga tantas cosas de esas cosas, que tú no me crees, me perdona si te pongo trabajosa cuando quieres y no me puedes ver. Pero tú debes de saber de que yo la más ocupado, sin embargo. Vivo enamorado de ti, pero no lo crees. Pero tú, debes de saber de que yo la paso con pan, sin embargo. Vivo enamorado de ti, pero no lo crees. Cómo ves que ya me estoy poniendo viejo, como ves que ya me estoy poniendo viejo, Quiero decirte? Tu verás a ver, olvide que es el viejo más sabroso de los pocos que pueden haber. Pero cuando tú quieras volver, notarás el tiempo perdido llorarás, pero ya para que mi amor porque el tiempo es vivo. Pero cuando tú quieras volver, dotará. El tiempo perdido llorará. Pero ya pa' que mi amor. Porque el tiempo es vivo. ¡Ay, hombre! ¡Ay! ¡Ay, ahorita caramba! ¡Ay, soy Canta bonito, compadre Freddy, cántale, cántale. Ahora dice que si sí cuenta arrepentía, ahora dice que si sí cuenta arrepentía, ¿Qué que dice? haberme conocido, y se olvida de que mi mejor día se lo con todo mi cariño. De ese amor Y ya casi no viene de ese amor Y se le da mujeres como tú Y ahora no lo quiere Oye Chevy Y un amor bastante sensitivo sí. de ese amor Y ya casi no viene de ese amor y se le da mujeres como tú Y ahora no lo quiere A los, así no quieren eh, mi compadre macho. ¡Ay, mi yo ven! ¡Padre Miguel Petal! ¡Sayo Santo! ¡Ya llamo! Atención. ¡Ay, ya viene amaneciendo! Y yo me tengo que ir. Ay, ya viene. Y yo me tengo que ir No se preocupen ustedes Que yo aquí vuelvo a venir No se preocupen ustedes Que yo aquí vuelvo a venir Hay que gente tan decente hay la que yo he visto hoy. Hay que gente tan decente. Hay la que yo he visto hoy. Quiero que tengan presente que contra el gusto me voy. Porque tengo compromiso hoy. Quiero que tengan presente que contra el gusto me voy. Si no. Aparecía con ustedes, se lo juro, se lo juro Ya viene la mañanita, de eso no le quede duda Son las tres Ya viene la mañanita, de eso no le quede duda Con tanta mujer bonita, no me ha conseguido ni una esta mujer bonita y no me ha conseguido ni uno. Bueno, yo quiero que escuche este verso. Yo quiero que escuche este verso. Todito. Para ver cómo van a racionar. No digo cómo ni cuánto y esto les voy a explicar. No digo cómo ni cuándo, y esto les voy a explicar. Si me dan un fuerte aplauso, soy, yo soy, les soy, canto soy, cuatro, cuatro, más, cuatro más. más. Si me dan un fuerte aplauso, yo les canto cuatro más. Yo les canto cuatro más. Yo les canto cuatro más. Si me dan un fuerte aplauso, yo les canto cuatro hey. más. Se lo ganaron, a ver. Se lo ganaron, se lo ganaron.